Para mí, acompañar es ponerse del, del lado del sujeto, acompañarlo en sus invenciones particulares, en su diferencia y en su singularidad. A su vez, el acompañamiento, en tanto en cuanto implica a dos personas, pone de manifiesto la necesidad de todo ser humano de dirigirnos a alguien con quien poder contar, con quien contarnos, es decir, incluirnos. Es en la relación a un otro en la transferencia donde cada uno de nosotros podemos producirnos como sujetos. Una de las cuestiones que me planteaba Raúl, tras su invitación a participar en las jornadas del observatorio, tiene que ver con la sensación de que el acompañamiento es en la actualidad un concepto clave para el trabajo en, en las organizaciones del tercer sector, sin embargo, señalaba él mismo que es un concepto que se puede entender de muy diversas maneras. Efectivamente, hoy en día el acompañamiento es más que nunca una palabra vacía en el sentido de que engloba casi todas las modalidades posibles de entender una praxis en un campo de experiencia muy diverso. Podemos por ejemplo llamar acompañamiento a las muy habituales prácticas de reeducación basadas en la coerción, la exigencia, el autoritarismo y el castigo muy presentes en la red asistencial como otras fórmulas de acompañamiento que cuentan con el sujeto, sus derechos y sus tiempos, su capacidad para tomar decisiones y su dignidad. En mi opinión resulta necesario situar el acompañamiento en una estructura de trabajo, en un campo de experiencia y en un trabajo colectivo en el que convergen diversas disciplinas y que bien podría estar orientado por una ética basada en un punto central, acoger la singularidad de cada persona y su particularidad en el campo de las prácticas institucionales, que tienen, a su vez, una tendencia natural y estructural hacia la homogenización y el borramiento de las diferencias. ¿Por qué digo esto? Porque el acompañamiento surgió ante el fracaso de otras metodologías más rígidas, donde el saber se situaba exclusivamente del lado del profesional. Ahora bien, acompañar implica deslocalizar el saber para ponerlo del lado del sujeto. Por eso decía al principio que acompañar es ponerse del lado del sujeto. Esto requiere, por un lado, grandes dosis de humildad por parte de los profesionales, pero también requiere de una orientación muy precisa y una práctica más horizontal y respetuosa con las posiciones subjetivas, tanto las del propio profesional como las de las personas atendidas, así como con el respeto por los límites éticos de una acción educativa y los derechos de las personas. Bien, eh, pienso, para no extenderme demasiado, también eh, situar eh, que en la actualidad existe una peligrosa tendencia a confundir el acto terapéutico con el acto social. Esto está, está ahora, eh, muy, en un momento pienso, muy, muy contemporáneo. No se entiende, por ejemplo, que en muchos de los dispositivos de la atención social se opte por unas metodologías que condicionan la estancia a unos objetivos terapéuticos que se imponen de entrada y por igual a cada persona sin tener en cuenta la particularidad de cada uno. Todos estaremos de acuerdo en afirmar que el acceso a un tratamiento no debe ser tomado como condición previa y necesaria para el acceso y el mantenimiento por ejemplo en una vivienda social, por citar tan solo alguno de los casos. Entonces, ¿por qué se exigen objetivos terapéuticos en las prácticas sociales? es una pregunta que encierra multitud de paradojas y malentendidos. Muchas de las prácticas sociales e institucionales que alberga la red asistencial, y en particular para personas en situación o riesgo de exclusión social, se basan en modelos de reeducación y tratamiento que condicionan de manera muy notable tanto el acceso al servicio como el trabajo de acompañamiento, propiciando en multitud de ocasiones el abandono de estos programas. Las conocidas expulsiones,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 que, sin este límite, arriesga transformar la institución en un lugar de alienación, improvisación y experimentación a ultranza. En mi opinión, y con esto termino, esta cuestión encierra un debate fundamental que debería suscitar, cuanto menos, la inquietud de aquellos profesionales y disciplinas que concurrimos en el aparato de la red asistencial y los servicios sociales. Bien, eh, con respecto a la necesidad de hacernos preguntas, pienso que es necesario contemplar que el saber no está de entrada y tampoco es un dato ni puede ser extraído mediante cuestionarios, entrevistas o protocolos de intervención. Para ello es necesario pensar el saber como algo que no está aún producido, elaborado o completado sino más bien como algo que está por venir, por extraer y por deducir. De esta manera es posible crear un agujero, un vacío central que aspire un saber que puede elaborarse. Como muestra, desde Aldarricatu llevamos tres años trabajando con ejemplos de nuestra práctica para poder pensar y extraer algunas orientaciones y lógicas que nos ayudan a comprender mejor nuestros actos. En el mismo sentido, en la Asociación de Psiquiatría Comunitaria de Euskadi coordino el trabajo de un grupo de educadores y salud mental en el que trabajamos sobre los interrogantes que nos suscitan aquellos casos que atendemos uno por uno y esto nos sirve para construir algo de discurso desde nuestra práctica. En este sentido la realidad actual de muchos equipos profesionales es que ese espacio colectivo destinado a pensar o bien no existe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 la gestión de categorías poblacionales diversas, la evaluación, la prevención, la salud, en definitiva, el orden público. Para esto es necesario, y con esto termino, alejarse de las categorizaciones de usuarios. La práctica del uno por uno, del caso por caso, pone un límite a estas propuestas universalizantes animadas por una lógica colectivizante, del estilo tipos de usuarios, tipo de instituciones, tipos de sujetos tipos de educadores sociales. Eh, sí, para, para contestar a esto simplemente eh, eh, destacar eh, tres rasgos eh, de, la, de la relación asistencial eh, existente hoy en día ¿no? y que creo que eh, van a orientar o a hacen caer la práctica desde de un determinado de un determinado lado ¿no? y son así muy brevemente es en primer lugar la pérdida de calidad y cantidad del vínculo Profesional sujeto, que se ha transformado en un encuentro cada vez más fugaz de corta duración y siempre con la mediación de alguna tecnología. En segundo lugar, el aumento notable de la burocracia en los procedimientos asistenciales. De esto hablamos mucho, ya lo tenemos muy marido y es verdad, todo, eh, es habitual que los profesionales se quejen de esta cuestión. ¿no? Les quita mucho tiempo, ¿no? Ya gastan más tiempo en rellenar e informes, que en la atención directa a, a la persona que atienden. Y en tercer lugar, que la coordinación entre profesionales y recursos ha quedado reducida al intercambio ocasional de informes, conversaciones telefónicas o emails cuyo principal eje y sostén es la derivación, en el sentido digo derivación porque no es la conversación lo que rige la práctica entre profesionales y servicios, sino la derivación, ¿vale?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 En determinados casos podemos observar desde la praxis cómo modificando en algo la posición que nosotros ocupamos, los profesionales y los servicios, esto permite que a la persona a la que atendemos pueda a su vez afrontar sus dificultades de una manera más satisfactoria. ¿no? Um, un ejemplo muy, muy fácil sería cuando los profesionales eh, sostienen que el caso está cronificado y ellos son capaces de cambiar esa mirada sobre el caso, entonces el caso va a tener otro destino, ¿no? Eh, eh, por otro lado, también pienso que esta, esta cuestión de fijarse eh, también en la red y poder tratar la red eh, tiene que ver con algo que se conoce como la práctica al revés de un señor que se llama Antonio Tichacha que a grandes rasgos apunta en la dirección de tratar la institución, su atmósfera y su función